Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, y Señores, el tema de los fraudes en la tarjeta sigue siendo motivo de análisis. El presidente nuevamente y de manera firme y tajante aseguró en el día de hoy Mire, que sin importar quién esté involucrado en el fraude de más de 30 mil familias del programa supérate del gobierno, irán detrás de ellos, mientras que el equipo que compone el Gabinete de Política Social de la Presidencia se reunirá mañana con las autoridades del Ministerio Público para dar seguimiento a esta estafa que el gobierno se concentra su interés en desarticular esta red, que desde hace varios meses ha estado estafando a miles de familias a través del subsidio de los alimentos del programa Súperate con sumas millonarias. Señores... Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. El que le roba un dinerito a esa gente de esa tarjeta no tiene perdón de Dios. Óigame, Dios lo perdona todo pero yo creo que Dios no perdona eso. Quitarle el dinerito a esa gente de esa tarjetita, de esos mil y pico de pesos, el bono gal, el bono luz. Señores, eso es algo muy serio. Es algo muy serio y yo creo que eso no debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia, señores. Eso no debe ser aceptado. Qué bueno que las autoridades y el presidente reiteran que no van a descansar hasta lograr desarticular estas redes que tengan que ver con esto, señores. Yo creo que eso ni, mire, ni su madre se lo perdona a usted. Robarle el dinerito a una gente de ese que menos puede. Dinerito que reciben ellos para comprar su medicamento, su leche, su alimento, por Dios. Eso no es posible. Vamos a ver las palabras del presidente, por favor. De lo que es el presupuesto nacional, sea quien sea, vamos a ir atrás de ellos para que se respete y ese dinero llegue a ustedes. que, todo que los... El dinero, los recursos que pagan los dominicanos en impuestos, que pagan ustedes, que pagan todos, debe de distribuirse para que haya justicia social. Y que los defraudadores del Estado, los que se están robando el dinero del pueblo, los que se están robando el dinero de la gente vulnerable, iban a estar presos. Pues miren, mañana tenemos una reunión, todo este equipo, la Comunidad para nosotros caerle atrás a todo lo que se ha robado, un dinero del pueblo dominicano, porque este gobierno no va a permitir. Es bueno que sepan que el presidente encabezó en el día de hoy un acto donde incluían de manera gradual 300.000 nuevas familias al subsidio de alimentación tal como anunciaría el parlamentario en el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Quiero seguir en ese tema porque también la directora general del programa Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, reveló que los fraudes y la suplantación de tarjetas del programa Supérate por más de 20 mire, de 20 millones de pesos, más de 20 millones de pesos, fue ejecutado por un grupo de mire, un grupo totalmente organizado, que no solamente en los comercios que fueron partícipes de la acción, la funcionaria informó que el fraude fue a los bancos y no al Estado Dominicano, por lo que fue vulnerado lo que es el sistema de pago que llevan a cabo los bancos. Vamos a escuchar lo que decía Gloria ahí, por favor. Miren, la Superintendencia de Bancos tiene tres semanas reunida con todas las entidades bancarias, con la marca que emite estas tarjetas, y se ha desplegado un protocolo más viguroso, de más control, de encriptamiento, de enmascaramiento de datos para identificar cualquier vulnerabilidad que se haya adquirido desde el origen del programa y estamos justamente fortaleciendo a nivel de los bancos, porque imagínense, esto fue... Un fraude a los bancos, no al Estado El Estado depositó a tiempo El dinero en enero, en febrero Y quien fue vulnerado Fue el sistema de pago No fue el gobierno dominicano Entonces ahí hay que hacer una investigación ampliada De este proceso En todas las entidades que se vinculan a este proceso De pago, es la realidad Y esperamos que muy pronto tengamos Respuesta al país como se ha estado dando Dando la cara Nuestro coordinador de gabinete Tony Peña Junto a Digna Reynoso el día de ayer anunció que las grandes superficies, los supermercados van a vincularse también justamente para apoyarnos a mermar este proceso La funcionaria insiste en trabajar sin descanso para evitar que desaprensivos sigan hurtando las ayudas sociales que entrega el gobierno a los que menos pueden yo creo, licenciada, que no solamente que sí que continúen con esto. Yo creo que cuando ustedes den con lo que están haciendo eso, deben de por lo menos llevarlo al parque independencia para que todo el que pase por ahí, aunque sea un pelliquito, le dé. ¿Usted sabía? Eso no tiene perdón de Dios. Yo creo que ni la iglesia puede soport perdonar eso. Ni confesándose, ni bautizándose en una iglesia evangélica o en una iglesia mormón. no. Yo creo que ni así Dios puede perdonar eso. ¿Usted sabe lo que es robarle a esa gente ese dinerito de su ayuda, de sus alimentos? Eso es algo insoportable. Eso no eso no puede ser, eso no puede caber en cabeza humana. Eso es, in, óyame, eso es imperdonable. Eso merecen pagar con todo el peso de la ley, no solamente el peso. Ponerlo también que paguen con dinero los recursos que le sustrayeron a esa persona más pobre. Creo que sí. Hago la pausa para venir de inmediato y vamos a compartir con ustedes una entrevista que le realizamos en el programa para cual colaboramos nosotros, Teledebate, al diputado Juan José Rojas de la circunscripción 3 del municipio Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Lo dejo con esa entrevista.